Este domingo 8 de diciembre Continúa el campeonato de la primera división de Linafa Cancha del Tejar del Huarco 11 y 30 de la mañana Municipal, Municipal Huarco Líder Guargo. del Campeonato Nacional Versus Valencia de Curridabat. Curridabat. Recuerde, domingo 11 y 30 de la mañana Cancha del Tejar del Huarco Te invita TVCartagoDigital.com Véalo en directo A través del Facebook Live de TV Cartago Digital Digital